Los Nómadas de Berlín son una, una familia, son un colectivo que trata de, a través del hip-hop y a través de las líricas en castellano, eh, denunciar la realidad social del inmigrante en cualquier lugar, eh, también apoyar causas sociales de integración. Tienen muchos factores y luego además hacen rap. <risa> Max es rapero para muchos aunque él mismo se quiere considerar poeta. De la primera canción, ya no creo en mí, diría que es una reflexión acerca de, de esa rabia interna que nos da a veces eh, ver que tenemos unas ideas que, que, que otras personas ya explotan, dicen o lo hacen de una manera que creemos inferior a la que nosotros desarrollamos y podríamos hacer. Este sentimiento se puede llamar envidia, pero genera, genera dos tipos de, de reacciones que son perfectamente compatibles en su bipolaridad. Una es la apatía, depresión, o el, el odio, y la rabia, o sea, algo muy bajo. Y la otra es la sensación de total superioridad, a creerse Dios, en, creerse mejor que los demás. ¿no? Esta canción surge en el año 2021, cuando estaba viviendo en Thüringen, en Jena, esta mitad de, de Alemania. El, el sentimiento que desarrollo que es de frustración y de omnipotencia al mismo tiempo, eh, en momentos de pandemia, tiene mucho que ver con la creación y puede, puede, desde luego, mm, ocurrirle a muchas otras personas uh, ver, sobre todo gracias a los medios en no los es que estamos demasiado mal acostumbrados, puede dar ataques de ansiedad, ver que otras personas crean, otras cosas que uno está haciendo. Eh, creo que por ahí están todas las referencias de este tema. Eh, le agradezco mucho a la maldita infamia que estuviera detrás de la cámara porque el videoclip se encuentra ya en YouTube, en el canal de los nómadas. Eh, está la elección de dos personajes, uno que es completamente de color rojo, que quiere mostrar las pasiones, las bajezas, es el humano, el que está cabreado, el enfadado. Y el otro es un vestido de dorado, eh, es un, caminando sobre la muerte, en en un cementerio, uno gritando a la tierra, al Hades, a. a, a, a, a llamando al dios de los muertos. El otro, sin embargo, como un Apolo, como un dios un olímpico, eh, un dorado en el mundo soleado, caminando sobre esa muerte sin problema. Esa metáfora en dos colores eh, representa mucho esa, esa bipolaridad. Cómo podemos pasar de un estado opuesto al otro sin pasar por el camino intermedio. Y eh, eso es lo que he buscado en esa canción. Con respecto a la segunda canción, Hasler eh, Alemán. Bueno, esta canción tiene mucha historia. El beat me lo regaló Pelea Beats por, también en, en febrero de 2021 por mi cumpleaños. Eh, pues este tema es eh, la personificación mucho del ego en el buen sentido. De, eh, ha tenido un proceso largo y cuyo vídeo... Eh, también eh, he hecho completamente de alguna manera solo, he dirigido he puesto las cámaras y etc, etcétera, etcétera. Para mí este vídeo, el Hassler alemán eh, y esta canción, este proceso, demuestra mucho, eh, como he dicho, el ego, la independencia, un vista desde la manera constructiva que se necesita para pues, pasar de la, la duda sobre uno mismo, el ya no creo en mí, a, a manejarse. ¿no? Este tema ha tardado en salir bastante, eh, pero también me alegro de que haya tardado y que esté agrupado junto a estas canciones, porque tiene más sentido, tiene, le da, va a darle un paso a, a lo que digo y a lo que hago más adelante. En referencias así hay críticas no tan veladas, pero eh, es casi autorreferencial todo el rato. El tercer tema. Se llama Coraje, está producida por en Zen Artunfunzisch, 1058. Esta canción es la que más me, me inspira de todo lo que he llegado a trabajar. Lo que habla el tema es un camino entre eh, la apatía y la vergüenza propia, hasta lo que yo, desde que he leído eso, le doy la razón a ese texto, o sea, que a la energía más alta como ser vivo a la que puedo aspirar, más allá de la iluminación, o sea, esa ya no la considero que venga solo de mí mismo, eh, pues a lo que podemos aspirar los humanos es a la paz, estar en paz con nosotros mismos. Entonces, esta canción es un tránsito entre, como digo, la frustración y la y el esta incredulidad, como en la primera canción, sobrepasar al ego y no quedarnos solo en la mirada hacia nosotros mismos de estar bien, sino también llegar al estado de paz, paz donde estamos ya encima, sobre, sobre todo, es pues la máxima energía de la que podemos estar seguros que puede provenir completamente de nuestro trabajo mental, físico, etc. Talent, ¿no? Esta canción, coraje, coraje, luego habiendo pasado por este infierno de coraje, está de Berlín al Cielo. De Berlín al Cielo es una especie de narración sobre el camino, en colaboración con Lan, mi gran amigo Lan. Eh, también la producción de este tema es del año 2021, gracias a Dan Barton. Y grabamos las sesiones La Voz con Selecta Records, a mi, a mi gran amigo Vicente Bordoy. Este tema es más hablar del camino, ¿no? Eh, pero también mm, sabiendo o recordando el lugar de donde venimos. Es una referencia completa a donde han crecido, donde. He conocido esto del de rap, donde he pasado a hacer de mi poesía canciones y donde le he puesto más energía a la manera de expresar las poesías que escribía en, transformándola en estas canciones. Eh, quizá aquí se demuestra en estas cuatro canciones que mi estilo no tiene mucho que ver con el hip hop comercial de bailar, sino que está mucho más enfocado a a personas que disfrutan historias y, a, y les gusta entrar en un, un otro mundo personas con acercamiento a la filosofía personas más introspectivas que hablan más de sus sentimientos o que tratan de detectarlos en los demás <coughs> no es tanto bling bling bling, dinerito y cosas así lo hablo, lo toco el tema pero desde unas perspectivas diferentes y en esta canción de Berlina al cielo pues más o menos eh, se, se puede palpar eh, como el tránsito, el, el camino, hablar del camino como lo que es y la memoria eh, como una parte necesaria y energética para la creación de este camino eh, llevar tus recuerdos contigo puede ser nocivo si eh, solo vives en el mundo del recuerdo pero lo mismo puede ser positivo porque pueden dar un impulso a tu trabajo de la actualidad. Saber que estás capacitado, que lo has hecho ya, que la memoria puede ser un arma de doble filo. Después de estos cuatro temas, de compuestos como he dicho en los últimos dos años, era importante incluir algo más. cuatro es un número bonito, los cuatro elementos, pero siete me parece algo más mágico y entonces era necesario el quinto tema que se llama Algo pendiente, grabado en 2006 y en la región de Huelva, en Lepe concretamente. Se quedó pendiente, lo encontré en mis archivos de nuevo, y le doy aquí salida. Eh, con esto, mm, y haciendo referencia al último tema del que hablaba, que era el de Berlín al cielo, pues mm, empaqueto también parte de estos recuerdos que, que tengo, y que al aflorar así de nuevo en forma de canción, pues hay que mm, llevar, que ayudan a ver el camino hecho, a entender... Está, um, te ayudan a entender todas las canciones, ¿no? de alguna manera el cambio y el no cambio ¿no? El, el hecho de qué significa efectivamente mudar la piel ¿no? y seguir siendo el mismo Algo pendiente está hecho con el Negro, con el Piqueras, TKR, con el Dani Fibra y con el DJ Anfi. Mm, muy buenos recuerdos, un tema bailón muy fuerte en líricas, muy originales, muy frescas, como las que siempre se han hecho allí en la parte eh, sur-occidental de, de, de la península. Cueva, Rulz Y después de esto está el tema número 6, el Hasler español, que ya mencionaba al principio en eh, el Hasler alemán como referencia. Hasler español está grabado en el año 2009 con Mando K de Defensores del Litrófono. La producción es del Profano de Defensores del Litrófono. Ambos mis maestros y senseis, gracias por todo esto. Y bueno, pues aquí tratamos um, con unas estructuras mucho más variadas y divertidas en este sentido. O sea, primero compusimos cada uno 16 barras luego 8 un estribillo después 4 4 4 4 4 4 4 4 4 y luego 2 2 una una media media palabra palabra reventando ahí al final otra vez pues esas estructuras divertidas eh, pero diciendo mucho es un tema que defiendo con orgullo porque es muy bueno desde mi punto de vista creativo me, me hizo pasar muy buenos momentos, divertirme y aprender mucho y además está cargado de mensaje así que lo recomiendo mucho hashtag Español y la importante que saliera ahora en el, en el EP Coraje Por último la canción número 7 para cerrar todo este EP llamado Coraje es un remix mmm, del propio productor de Cantar las Penas Quema, una canción muy importante para mí, mmm, de la época de 2011, eh, muy muy importante porque lo dice ahí, Cantar las Penas Quema, yo sigo hablando de sentimientos, emociones, eh, y en esta canción pues eh, me explico que además yo esto de cantar no lo hago solo por por faltar eh, la fama me da igual también me da igual el dinero lo hago por ahogar estas sensaciones muchas veces en el que produce el mundo de ansiedad, de agobios, de tristezas, emociones que como digo no son negativas, son emociones que tenemos todos y están tildadas de negativas porque la gente prefiere estar con una persona que está feliz a con una que está triste, sin embargo la tristeza es muy necesaria, hay que sentirla, no, que no puede hacer poseernos la vida, igual que la alegría, hay que sentirla, es necesaria, aunque no puedo poseernos la vida y así para resumir pues yo creo que hay que hacer un chequeo ahí a todas las emociones y creo que esta maqueta coraje es un muy buen camino para hacerlo es que eh, espero que la escuchéis y me encantaría recibir feedback comentarios acerca de eh, que os han parecido esas canciones especialmente sobre aquella canción o, que más, que más os traiga, o que más os eh, identifique o que más os haga reflexionar sobre alguna de las personas que conozcáis y que se encuentre en una de esas situaciones que describo. No sé, cualquier feedback es importante, necesario para mí, como un artista, como. como creador o como poeta o como cantante o como pintor o como escultor o como cocinero o como barrendero ya sabéis el feedback sentirte que eres parte de algo está en vivo que alguien escucha lo que decimos que no estamos solos cuando no queremos estarlo pues se agradecería mucho se agradece mucho se agradecerá mucho coraje con todos vosotros, ya en todas las plataformas. I can do it. I can do it. Coraje. Coraje. I can do it. I can do it. Coraje.